Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a hacer un video muy muy rapidito Simplemente les voy a estar dejando lo que es este código que tienen que poner Para poder obtener lo que son los códigos de la búsqueda del tesoro Viendo a sus youtubers favoritos Así que aquí se los dejo en grande También se los voy a poner en la descripción Y les voy a dejar el link por las dudas Porque siempre hay algún distraído para que puedan ver dónde tienen que dejar, este, dónde tienen que colocar, mejor dicho, este código y así obtener las eh, bonificaciones, las recompensas de potenciadores. Y eh, bueno, después luego podrán disfrutarlo durante todo el fin de semana, incluso cuando quieran, ya directamente se les acreditará. Lo único que tienen que hacer es jugar una partida y terminar entre los 10 mejores jugadores. Así que bueno, amigos, sin más, me despido les dejo el código, que lo disfruten, sean felices y hoy por la noche recuerden que vamos a estar sorteando el BK7501K acá mismo en este canal eh, en este canal de, de YouTube quiero decir, porque también está en el Twitch recuerden darme follow en Twitch, seguirme a las redes sociales suscribirse al canal de YouTube y nos vemos en la próxima chau chau